Buenas, good morning Vietnam Bienvenidos Vengadores y Vengadoras Amigos eh, Tenemos dos noticias eh, Y vamos a empezar con la Con la más grave, la más eh, La que hay que tocar con, con un poquito más de cuidado Desde luego Que es la de Stalker 2 El retraso Dábamos por hecho eh, yo, yo lo tenía hasta preinstalado eh. Eh, de que iba a salir finalmente esto no va a ocurrir de hecho ha desaparecido misteriosamente de del game pass que estaba ya ahí preparadito para que te lo pudieras eh, para que te lo pudieras preinstalar yo ya lo tenía preinstalado y ahí lo han dejado lo... pero no lo han dejado ya ni siquiera en la lista, ¿por qué? pues porque el juego no saldrá hasta que por lo menos termine la guerra hay que tener en cuenta de que aunque haya mucha gente del proyecto que se haya ido a Praga, a Chekolová, a la República Checa eh, la gran mayoría o por lo menos muchos de los grandes pesos gordos estamos hablando del diseñador narrativo estamos de de contenidos y de texturas eh, eh, y otros más, eh, incluso el que hacía la música, que hace la música, mejor dicho, hasta hasta donde se sabe, a ninguno de ellos eh, le ha pasado, hasta donde se sabe, ¿eh? es decir, que no se sabe nada, porque aquí hay que decir una cosa y hay que decirla bien alto ¿eh? con el tema de la guerra de ucrania mmm, no hay mucha sí, hay mucho de quieres enterarte de lo último de, de la guerra de ucrania ya la gente ya pasa completamente eso me parece me, me da hasta verdad esto sí que es verdadero miedo eh, que la gente sea tan insensible pero bueno en fin, tampoco está. Es así, es así en el mundo. Pero bueno, el problema con la en, que está produciendo esta guerra en la industria de los videojuegos, incluso, está llegando mucho más lejos. Eh, Tened en cuenta que uno de los principales eh, accionistas en China es el propio Putin, la propia Rusia, la propia madre Rusia. Pues esto de que va a salir el juego a mitades del 2023, puede ser, puede ser. Pero va haciendo que muy difícil eh, y muy tediosa la tarea. Ya lo es. Están en plena guerra. Es tediosa. Y ellos quieren que por lo menos eh, termine la guerra para poder continuar y aquí por ejemplo hay cosas eh, que nos dicen de eh, novedades que iban o que serán incluidas en el caso de cuando cuando puedan sacar el juego como el Alive 2.0 que, que es un sistema de simulación de mundo gracias a, a de mundo que hará que Chernobyl o Chernobyl porque le han cambiado el nombre eh, que, Chernobyl es el nombre... Chernobyl con O, es el nombre que le ponen ellos en Ucrania, los ucranianos, la gente que vive en Ucrania, a Chernobyl a la zona de la planta nuclear. Esto ocurrió en, 1800, en 1986, perdón, a ver, tengo cinco años, cinco años tenía Bueno, eh, uno, una de las mayores catástrofes, por cierto, eh, en el mundo. O sea, estamos hablando de que en 1986 eh, se hubiera terminado el mundo tal y como lo conocemos sigue siendo polémica la radiactividad como veis aún a día de hoy porque están bombardeando prácticamente todos los días al lado de una central nuclear no sé si lo sabéis o sea, el mundo entero en cualquier momento se podría ir a... a freír espárragos si alguno de estos mmm, idiotas porque no tienen otro nombre bueno, si tiene, tienen muchos nombres pero no se va a dejarlo en idiotas eh, le de por tirar un pepino en donde no debe y vamos a tener aquí la de Santintín peor peor bueno Vamos a cambiar un poquito de tercio. Vamos a ir a una cosita un poquito más. Vamos a ir con el tema de Jimbo. Jimbo, me estás diciendo que has rechazado un acuerdo con Xbox en el que te permitían tres años más de co de Call of Duty. Y además tienes los santos bemoles. Porque te voy a decir una cosa. Tú eres el que tiene secuestrado a Final Fantasy 7. No Square Enix. Tú. Tu compañía tiene secuestrado muchos juegos. Impide que juegos salgan en la plataforma de Xbox. Y si por mí O sea, a mí me importa bien poco lo que hagas digas o dejes de hacer yo soy de Xbox y por supuesto no quiero que le vaya mal a Xbox porque si le va mal a Xbox me va mal a mí ahora y esto lo he podido comprobar he visto al Illo Juan que digo yo bueno sabrá de videojuegos mierda y una mierda o sea no sabía ni quién, que quién era Jim Ryan ni quién era el esto ni cómo está hecho lo otro ni nada no no no no no no no no no me vengan con el rollo de que yo de que de que me gusta mucho los videojuegos de que amo los videojuegos mentira mentira cochina no solamente no tenéis algunos ni idea de videojuegos encima de todo, parece que de buenas, a, de buenas a primeras os habéis enterado que este ya yo este, este que está aquí este es el CEO, este es el equivalente, el homólogo, como lo quieras decir de, de Phil Spencer, de Xbox el que está haciendo que a Xbox le vaya bien, el que está haciendo que escuches la palabra Xbox hasta la sopa que cada vez que enciendas la televisión, ya eh, más fibra, pepefón, el otro y el otro, están metiendo los servicios gaming. Samsung metiendo el servicio gaming ya directamente en el, en el, en el, en el, en el televisor. Y ustedes, o sea, mejor dicho, tú, Jimbo, dices que es inaceptable Palabras tuyas, según Jim Ryan, la propuesta de Phil Spencer, lo, lo, lo realmente oceno de, de esta manifestación pomposa de Sony, de decir, eh, la propuesta de Phil Spencer sobre Call of Duty era inaceptable, no, inaceptable es los juegos a 80 dólares, que te pongan la consola a 50 dólares más. 4K ni de coña de hecho la misma consola dos veces porque no me extrañaría ¿eh? no me extrañaría ¿cómo? pues haciendo una más pequeña es que desde luego de verdad haciendo las mismas cosas que os han llevado al punto donde os han llevado no me extraña que el día de mañana que, que tengáis tanto miedo de que ...Sony vaya a desaparecer... ...es que realmente va a desaparecer... ...Sony está muerta... ...porque tú no me puedes poner la consola tan cara... ...los videojuegos tan caros... ...los pocos videojuegos que hay tan caros... ...y encima tú tener la cara dura... ...y sin vergonzonería ...de llevarte el dinero a la saca... ...todas las veces que quieras... ...y no gastarte ni un solo euro... En comprarte una desarrolladora, una desarrolladora decente, que la única, la única, ya la y ha sido prácticamente un poquito ahí como da más control. ¿verdad? Vamos a hacer como el que compra algo, eh, hacemos como que compra Javen, pero Javen, ¿cuánto cuesta Javen? Si Javen no ha hecho ningún juego, ¿cómo puedes tazar tú el precio de una empresa que no ha hecho nada? Ah, bueno que trabajen con Bungie que hagan un juego pero y, y también el contrato de Bungie también ¿eh? también porque eso de que puedan hacer también videojuegos para Xbox entonces para que habéis comprado Bungie que os habéis gastado 1100 millones de dólares para que os habéis gastado el, el dinero para eso para que no sea exclusivo es que es normal que la gente se os esté echando a la, ca a la, a la cabeza se os esté echando al cuello realmente la gente está cabreada y con razón, ahora ahora por fin descubren quién es Jim Ryan que quién es Jim Ryan pues hijo, el que coge el, el, el mando así el que coge el mando así que dices tú, bueno, Jimbo Jimbo, ¿cómo coño juegas tú? Hijo? hijo, así no se puede coger mando así no se puede coger mando yo no sé cómo, cómo, cómo juega porque no juega el otro, eh, el otro perdóneme eh, Phil Spencer 15 horas de videojuegos miente no es verdad los que dicen que juega 15 horas es mentira te compro que juegue entre 5 y 6 la dedique a jugar y otra pequeña parte a la, televis a la televisión y a lo que viene diciendo, pues el tenemos que estar todo el mundo atentos no al telediario y esas cosas salvo eso esas 5 horas no se las quita nadie pero que el CEO de Microsoft esté 15 horas jugando, no o sea, 15 horas jugando y triunfando, sí ese es el sueño húmedo de todo, de todo niño o niña que quiere ser tronista o que quiere ser eh, superviviente o que quiere estar viviendo del clink clink y viviendo de la nada eso, eso sí pero ¿por qué no compraste? porque ¿sabes? lo peor de todo esto, señores lo peor, y lo he dicho en varios vídeos, es que si por lo menos estuvieran luchando por comprar ellos Activicio, pero no es así. Están luchando para que no se venda. Es decir, que si no se vende, Activicio se va al carajo. Porque ellos no lo van a comprar. Que ya más quisiera yo verlos comprarlo. Quieren eh, dinamitarlos económicamente. Como sea. Y si mañana me tengo que ir a Sierra Leona o a Mozambique, donde la justicia, todo el mundo sabe que la justicia, eh, Dios me salve, eh, no vaya a ir algún día a uno de esos países. Pero en Mozambique se sabe que la justicia, vamos, increíble, no se va a comparar un jurado en Mozambique a un jurado en Estados Unidos, claro, por eso nos vamos a Brasil para ir conociendo un poquito el mundo. Si en Brasil no me hacen caso, pues bueno, pues ya iré a, a, a Bogotá o iré a... No, ya, ya presentaré la misma... Eh, parece como que es más barato hacer este tipo de, de diógenes judicial eh, porque es lo que es una diógenes judicial a afrontar la realidad de que eh, se han hundido. No es que se estén hundiendo, están hundidos y lo peor es intentar aparentar que no porque luego cuando porque la casa por fuera puede parecer muy bonita pero luego cuando entras y ves que todo es cartón-piedra que está más vacío que la, que ni los ratones entran señores salga huyendo porque eso es lo que os vais a encontrar en la casa de Jim Ryan en la casa de Sony en el PC Plus y en lo que venga con este hombre al que ya deberíais de haberle pegado la patada hace mucho tiempo y por no haberlo hecho, mira dónde están las cosas y cómo están ocurriendo. Porque realmente es bastante divertido. O por lo menos bastante eh, entretenido. ¿eh? Ojo, no es lo mismo estar en un parque temático que, que bueno, que disfrutando una aventura. Así que.